...tan humano como tú. Juan Carlos Cruz preparado nuevamente. Se fueron delante los Leones. Conecta Batazo con por tercera base. La tiene Hernández. El disparo a primera. Por la 53 se fue Francisco Peña. Y así se va el... ...y el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licey. Cuatro carreras por una sobre... Águila ibaeñas Cuatro carreras por una ganaron los Tigres aquí. Este partido... De pelota, Jansen Pujols, su comentario final. Gracias, Ildefonso. Bueno, partido hasta el octavo episodio, cerrado por completo. La defensa de los Tigres hay que reconocerla. La única de las Águilas, pues hubo ahí un error de Emilio Bonifacio, pero a la hora buena en el clutch defensivo, pues la línea que se llevó Anderson Hernández en un deporte de pulgadas y después la jugada en la goma corriendo Joaquín Arias. Sin duda que Eugenio Vélez junto con Smith Rogers, que no se puede pasar por alto, porque él salió en el sexto con el juego dos por nada, una brillante, tremenda labor. Máxime silanza lanza antes de irse a un compromiso a los Estados Unidos y demuestra su vergüenza y lo que le duele la, la franera azul. Y después Eugenio Vélez con tres imparables y el hombre que trajo dos vueltas en el octavo con un sencillo de oro, dos outs, al bosque central. Buen picheo al final de Juan Carlos Cruz y entonces los tigres amanecerán cuando se reanuden todos contra todos en el segundo puesto y con en buen pie, hay que decirlo, con un compromiso fuerte contra los leones del escogido. Un partidazo de águilas y tigres que otra vez nos tiene a todos con, sin uñas y con el cardiólogo cerca, pero por eso son dos grandes rivales de esta pelota. Eugenio Vélez está con nosotros ya. Eh, Eugenio, bienvenido definitivamente es un gran partido y en un momento importante para el equipo de los tigres del Nisei. Ahora se, ya si está Eugenio, vamos a ver, ya lo tenemos. Eugenio, ¿nos, nos escuchas? Sí, sí. Eh, bien, un gran partido, hablábamos de que es un gran partido y en un momento importante para el equipo de los tigres del Nisei. ¿Estuviste involucrado en cuanto a ofensiva y en cuanto a defensiva definitivamente? Este, no, fui preparado mentalmente al juego. Este, Nino y el Hiring coach, Morales, me prepararon mentalmente al juego dijeron que hoy iba a ser un gran, un, un gran juego para mí. Y, ¿sabes?, había perdido la confianza al principio, pero ya, gracias a Dios, me han preparado y ya Eugenio está de vuelta. Eugenio, el, el, en ese mismo tema, o sea, el, el respiro creo que lo sientes hoy después de darle al equipo lo que se ha estado esperando de ti después de ser el primer pick en el, en, el sorteo de, en, en, en el sorteo. Sí, sí, he respirado bastante, este, tú sabes... Tenía un poquito de presión porque me trajeron aquí a contribuir con el equipo y tú sabes cómo empecé, empecé medio lento, pero ya gracias a Dios este, he cogido el ritmo, ya el ritmo está, está caliente y nada, vamos a, vamos a ver qué pasa ahora en transcurso de los juegos. ¿Qué pasó ahí, en el, el, el, eh, si podemos hablar un poquito, eh, cuando estabas corriendo en primera, ya que te tiraste allá en segundo, ¿en segunda eh, saliste al robo o había una jugada montada? No, no, yo salí al robo y tú sabes que mayormente cuando uno sale al robo uno nunca... A mí no nunca, a veces uno, uno se confunde mucho con el infiel, pero este, nada, son cositas que pasan del juego. Eugenio, el, la jugada, el lado el, el en la goma, descríbenos ese momento, qué pasó por tu mente, juego en la línea y, y, y produce el hit del equipo contrario. Bueno, solamente traté de tirar la bola la, la bola directamente hacia de este, hacer un tiro rápido, a ver qué pasa. Siempre cuando uno hace un tiro rápido, siempre pasa algo. Bien, muchísimas gracias, Eugenio, y suerte. Felicidades. Okay, Eugenio, ver, cuida, cuídate ahí de, de, de, de cualquier broma que te hagan, ¿oíste? Porque yo está muy contento últimamente de los muchachos de, haciendo bromas y ese tipo de cosas. Y el día de hoy, tú eres el héroe del partido, o sea que sí, eso hay que decirlo. Así mismo es. Por ejemplo, déjame decirte algo, y nosotros sí. no sabemos de Correcto, eso, pero bienvenido. Pero, bien tocó, pero bienveni bienvenido al club, Eugenio. <risa> bien. <risa> Nosotros, hay que decirlo. Nosotros, hay que pedir excusas. No, que nosotros no sabíamos de él. ¿Eh? No. ¿Usted lo sabía? No, ¿De dónde? Ah, bueno. De que Yo me voy aquí. Termine usted. Pásenla bien. Bendiciones. Águilas, 33 veces al 29, de forma oficial, una carrera 6 0 error. cinco hombres quedaron en circulación. Los tigres del Licey.